O laboro nuevamente. Lo he pensado mejor. Eh, te iba a hacer un comentario breve. Como bien te dije, que no iba a ser tan breve realmente. Te iba a hablar de la empatía, de la radicalización, de la dualización del simplismo del dualismo prácticamente el manierismo la bifurcación en el pensamiento dicotómico realmente y va a hablar de la formación de la lógica de las ideas de cómo se llega a una síntesis de, la, de lo importante que está entre estas dos cosas que es lo que no se suele hacer para evitar tus propios prejuicios cognitivos para evitar que te ve tan falacias, de cómo intentar crear un pensamiento más o menos sistemático, de cómo acceder a las fuentes primigenias para no ser engañado, de cómo estructurar todo esto, pero no, no, no. creo que no es el momento. Y... Aunque creo que ni siquiera he enfocado el teléfono, Voy a dejarte con esto porque me parece que esto es mucho más interesante. ¿Te parece? Pues para otro día, ¿eh? Venga.